Nadie puede predecir el futuro. Para que disfrutes tu vida y lo que te ofrece, necesitas un sistema inmunitario fuerte. Es importante educar a las células inmunitarias para preparar tu cuerpo para lo inesperado. Respalda tu sistema inmunitario al incorporar los productos 4 Life Transfer Factor en tu vida. Siéntete seguro en cada momento y disfruta una mejor salud y bienestar. Actualmente ya no basta con alimentarse sanamente y ejercitarse. A cada paso que das, Estás expuesto y tu sistema inmunitario está bajo constante amenaza. Tu sistema inmunitario es tu principal línea de defensa y debe mantenerse alerta para proteger tu salud. Los productos 4Light Transfer Factor fueron diseñados específicamente para la actualidad. Para respaldar tu sistema inmunitario de una manera única y efectiva. Estos productos patentados no solo le proveen nutrientes a tu cuerpo, también ofrecen información vital a las células inmunitarias para fortalecer su habilidad para reconocer, responder y recordar posibles amenazas. El secreto de los productos For Life de mayor venta son los mensajeros del sistema inmunitario llamados factores de transferencia. Los factores de transferencia se encuentran en el calostro, la primera leche materna, para transferir información del sistema inmunitario a sus bebés. For Life obtiene los factores de transferencia del calostro bovino y de la yema de huevo a través de revolucionarias investigaciones. El descubrimiento de que la inmunidad puede transferirse y compartirse entre especies diferentes es el fundamento de For Life Transfer Factor. Muchos años de investigación y cientos de estudios demuestran la habilidad de los factores de transferencia de educar a las células inmunitarias para que tu cuerpo reconozca rápidamente las amenazas y actúe en consecuencia. Nuestro producto más emblemático, 4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula, estimula, educa y equilibra el sistema inmunitario. Se ha comprobado que nuestra exclusiva fórmula Tri-Factor Formula, Tri -Factor formula incrementa la actividad de la primera línea de defensa de tu cuerpo, las células asesinas, hasta en un 283%. Ya sea en cápsulas o en una deliciosa tableta masticable con sabor a naranja, tu sistema inmunitario puede disfrutar los beneficios de cualquier forma. For Life Transfer Factor Plus, Tri-Factor Formula, el producto de mayor venta de For Life, combina los beneficios de Four life Transfer Factor con otros ingredientes que respaldan el sistema inmunitario, como los hongos metaki y shiitaki y la levadura para hornear que aportan beneficios nutricionales y fortificantes. Los resultados en pruebas independientes muestran que este prodigio del sistema inmunitario acelera la actividad de las células asesinas hasta en un 437%. Todos los productos For Life Transfer Factor están certificados. Así garantizamos nuestro compromiso con la identidad, pureza, potencia y composición de nuestros ingredientes. As head of the 4 Life Research and Development team, I guarantee we are committed to creating and producing the highest quality products on the market. That's why we continue to be the industry leader in transfer factor and immune system science. To ensure that you and your family are receiving the best immune system support available, we have invested over a million dollars in state-of-the-art laboratory equipment and several hundred thousand dollars on safety and product efficacy studies. People around the world have put their trust in forlife Life Transfer Factor. I challenge you to try it for yourself. For Life está contigo cuando más lo necesites con productos para tu vida. El futuro de tu salud depende de lo que hagas hoy. Elige bien. Construye una vida mejor.